creadores del Ayuntamiento de Madrid. ¡Aplausos! El certamen de jóvenes creadores se gestiona desde el Departamento de Juventud que depende directamente del área de gobierno de equidad, derechos sociales y empleo. Las ocho categorías que se han premiado son fotografía, emprendimiento social y o sostenible, obra plástica, cortometraje, diseño de moda, danza, microteatro y música. Vamos a pasar a la primera categoría del certamen de Jóvenes Creadores. Esta es la categoría de Fotografía. Y vamos con los primeros premios de Fotografía. En el tramo, de 14 a 21 años, Paula Espín de Moneo con su obra Inexorable. Virginia Fernández de con su obra Retrato. Virginia nos cuenta que los retratos que vamos a ver a continuación son el resquicio de su primer proyecto fotográfico De emprendimiento social Dios sus toste, En el tramo de 14 a 21 años, Jorge Sánchez, Pablo Ramos, Álvaro José Pérez y Iris Fernández y con su proyecto Rotalán. Vamos allá con el tramo de 22 a 30 años, Santiago Jiménez con su proyecto Light Barral Moreno con su obra Inmovilidad. Bien, y llega el momento del tramo de 22 a 30 años, de nuestra artista Irene Pereña Hernández con su obra Fronteras Humanas. En la categoría de cortometraje, el trazo de 14 a 21 años, Celia Dosal Carabías con un fragmento de su corto, Tanto Sueño. Ay, que no puedo cogerlas, cogerlas nosotras. ¡Ay, qué horror! Toma. ¡Qué horror! Salgo con la boca por un lado, Yo Y con la boca por Sí, a ver. A mí me yo también. Y ahora ya sí que vamos con el tramo de 22 a 30 años. Son Marta González Gallego con su obra May. Yo creo que deben de tener unos 20 o 25, aunque aparentan menos. Sí, unos 25. Son de Barcelona. ¿Qué van a ser de Barcelona, mujer? Con lo que les gusta el campo. ¿eh? Ahora que los pueblos han puesto de moda... Sí, demasiado. Ya me dirás tú por qué les gusta tanto. ...el primer premio de diseño de moda... ...él se llama Antonio Sicilia... ...y su obra se llama Duel. Bueno. danza que es para la compañía La Mínima. han las ganadoras del primer premio en la categoría de microteatro y son Teatro Kumato con su micro taquito de jamón. Ella hacía un disgusto al mismo tiempo. Me deja un cajetín. Sí. Ella por nada, se reunió. estaba reunida para las viejas glorias de sus amigas y las les aventaba por merendar tostadas con tomate y taquitos de jamón. Pues uy, chica, uno que se le quedó aquí, que ni para arriba ni para abajo. Uy, uy, uy, uy. Y no se pudo hacer nada por ella, más puesto el estómago de revés. Presentar al primer premio en el tramo de 14 a 21 años. Ellos son más.